Reapareció Zulma Lobato con un dramático pedido de ayuda. La mediática se presentó de imprevisto en un ciclo televisivo y contó que está viviendo un infierno debido a la falta de dinero. Entérate los detalles en la nota. Una visita sorpresa tuvo Moria Kazan en su programa Incorrectas en la tarde de lunes. La mediática Zulma Lobato se acercó a la puerta del canal América en busca de solidaridad y la consiguió. Tengo este problema. El Hospital Muñiz me dejó sin medicación y yo tengo que tomar de por vida esto. Porque son una manga de sinvergüenzas, comenzó diciendo Lobato, mientras mostraba las cajas de unos medicamentos. Por este motivo, Kazan le preguntó por qué necesitaba tomarlos con tanta urgencia, por lo que la denunciante contestó que a raíz de una violación sucedida hace cuatro años, contrajo B. Debido a la adquisición del virus, la mediática dijo sin rodeos, yo sin estas drogas me voy al cementerio. La artista quiso iniciar una causa penal contra el hospital pero contó que no pudo costear un abogado particular. Ya me dejaron todo el mes de marzo sin esta medicación y cada caja sale 3500 dólares, agregó.